Hola, hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que bien. Bueno, vamos con el último de eh, Plutón en los signos, Plutón en piscis Ya estamos terminando con estos 12 pasos de Plutón por cada uno de los signos, y tenemos que Plutón la última vez que estuvo en Pisces fue entre 1778 y 1823, durante todas las guerras independentistas en América Latina, sí, claro que sí, 1778 y 1823, eh, perdón, 1798 y 1823. Durante 25 años de guerras independentistas en América Latina. En América, en general. Eh, así que, bueno, ¿cómo se siente este Plutón? Que va a estar de nuevo entre el 2044 y el 2069. Seguramente es... Eh, una fecha en que muchos de nosotros aún vamos a estar vivos, eh, tal vez cobrando jubilación, pero vivos al fin. Eh, no falta tanto para que eh, Plutón pase a Pisces y, y podemos llegar a vivirla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tres palabras claves positivas, tres palabras claves negativas para los que nazcan... Entre el 2044 y el 2069 son reservados, son inspirados y son profundos. Tienen un gran poder de inspiración y son muy profundos. Es muy bueno ese Plutón en Piscis para ponerle mucha fuerza. ¿Con qué tienen que tener cuidado? Con las tres cosas negativas. Son manipuladores, son Obsesionados con las cosas y son controladores. Bueno, mi canal de YouTube, Marcelo Chairo Díaz, ahí lo tienen. Chairo no es mi apellido, quiero aclararlo, es mi sobrenombre. Eh, yo me llamo Marcelo Gustavo Díaz, pero siempre me dijeron Chairo desde chico. Eh, soy astrólogo, para los que recién se unen al canal, y. Y mi canal de YouTube se llama Marcelo Cheiro Díaz. Me pueden encontrar así en YouTube. También en Instagram, Aprender Astrología Fácilmente. Eh, también en Facebook, Aprender Astrología Fácilmente. Y también se pueden unir a nuestra página, a nuestra web, donde están muchos miembros. Tenemos en el canal donde pueden encontrar otros astrólogos. Eh, no solo a mí, eh, centro aprenderastrologíafácilmente.com y, y también pueden unirse a nuestro canal de Telegram, curso de astrología, o a nuestra web de astrología, que es astrología a nivel inicial en Telegram, T.me, eh, astrología a nivel inicial creo que se llama así, bueno, no importa, eh, en todos esos lados nos encuentran, eh, en Instagram creo que lo dije, Aprender Astrología Fácilmente, eh, seguinos en todas las redes sociales, vamos a ir creciendo en las redes sociales, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Con esto damos finalizado a Plutón y mañana nos encontramos, sí, claro que sí, con un nuevo tema. Ustedes saben, como yo grabo todos los videos, todos juntos, los 12 videos todos juntos, todos en un solo día. Todavía no sé si eh, a partir de mañana va a salir eh, los nodos lunares o Quirón. Pero con eso, con los nodos lunares y con Quirón, o sea, 24 días, eh, 12 días para los nodos lunares, 12 días para Quirón, estaríamos terminando con todo lo que es planetas y puntos en el espacio, y planetoide en este caso, eh, en signos. Y ahí empezaríamos con las casas, y ya podemos hacer... Una triple combinación de casa, signo y planeta. Te mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí. Chao, hasta mañana.